Muy bien, muy buenos días a todos. Eh, es un gusto estar de nuevo acá con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy básico, muy, para algunos muy bonito. A mí me gusta mucho este tema, es esencial en neurociencias, en psicobiología, en psicología... Y etcétera, y por conocimiento, por cultura la general, yo creo que todos deberíamos saber un poquito sobre esto y es sobre de qué está hecho el tejido nervioso. ¿sí? Entonces, vamos a hablar del sistema nervioso, una introducción rápida: ¿qué es el sistema nervioso, el tejido nervioso? En especial, nos vamos a introducir en las células: ¿no? ¿cuáles son las células? ¿Qué funciones tienen? ¿Cuál es su estructura? Etcétera. ¿Listo? Entonces, por favor, abróchense los cinturones. Tomen su taza de café o lo que vayan a, a consumir, que no afecte tanto sus neuronas y vamos a comenzar. Bueno, lo primero, aquí vemos en este dibujito, esta animación a mí me encanta y, y es una fotografía, eh, un video que se hace, que lo aceleran un poquito, pues para ver la interacción entre diferentes ne neuronas, ¿no? Acá vemos como un preparado de tejido nervioso, ¿sí? Y vemos eh, eh, que las neuronas no son como no las han pintado, no, no son como nos las imaginamos. Casi siempre que uno se imagina una neurona, uno está imaginándose un arbolito, ¿sí? muy bonito, muy simétrico, muy titino, pero muy rígido y, y quietico. ¿sí? Y así no son las neuronas en la vida real. Las neuronas en la vida real son organismos vivos, que están cambiando todo el tiempo, que se conectan y hacen relaciones, parcerías intensas con sus vecinas, así como ustedes, que se integran en ciertos circuitos, que van cambiando sus relaciones y que algunas incluso se mueven del lugar donde están, ¿sí? Eh, y se remodelan permanentemente, ¿no? Entonces, esto es a, a, eh, en realidad... Eh, muy hermoso el tejido nervioso, ¿no? Su dinamismo, su cambio, y cómo a partir de este dinamismo y cambio van surgiendo nuestros pensamientos, emociones, subjetividad, todo lo que somos, ¿vale? A partir de esos pequeños ladrillos. ¿Bien? Bueno, dado que vamos a hablar del sistema nervioso, quisiera que alguno de ustedes me contara de qué está hecho el sistema nervioso. Además de las neuronas, obviamente, ¿qué más compone el sistema nervioso? Ay, no le pregunté. Gabriel, ¿tú, ¿tú vas a llevar...? ¿Llevo yo o tú vas a desconectar y yo llevo el, el, el, el registro de las participaciones? Si sí, quieres lo llevo yo. yo ¿Sí? ¿Vas sí. a estar conectado acá? Sí, sí. Listo. Entonces, dale. Para no abrir los dos el mismo archivo. Muy bien. Entonces, aquí nos está... Va, va, eh, va a participar Hanna. Cuéntanos, Hanna. Bueno, pues está como el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, bueno, en el sistema nervioso central... Está la médula espinal y el cerebro. ¿Qué? Y Pero, pera, eh, Hana, a nivel eh, celular, a nivel de ladrillitos individuales, que compone el sistema nervioso? Ok, pues digamos que en cuanto al sistema nervioso, pues la membrana celular, como el citoesqueleto, um, mitocondria, microtulos, el núcleo. Eso estaría dentro de las células, ¿cierto? Uh -huh. Gracias. Hanna, dale el puntico... Gabriel, eh, Valery, cuéntame. Eh, profe, pues yo iba a decir algo parecido a lo de mi compañera, y es el hecho de que eh, como a nivel microcelular o dentro de las células, pues está como sí, una, pero... una célula, pues están los componentes eh, de las células, ¿sí? por ejemplo, el núcleo. ¿Y qué eh... tipo de células? Hay? Dime, profe. ¿Qué tipo de células tenemos dentro del sistema nervioso? las neuronas y qué más eh, creo que en la lectura mencionan otras eh, otras células que son las eh, creo que se llaman gliales gliales glía glia, sí de glue vienen de pegamento muy bien sí. eh, Sophie muy bueno entonces Rebeca, tenés la mano levantada? Creo que te fuiste hacia el final. Está todo loco. Sí, profe. No, pues voy a decir que existían diferentes tipos de células gliales, o glías, perdón, según uh -huh. el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el, en el sistema nervioso central están los astrocitos, la micronatia, los epidimales, los oligondrocitos y el radial. Y en las periféricas están las de Schwann, Satelita y, y Muller. Pues Gracias, Rebeca. Muy completa tu respuesta. Bien, eh, ahora les doy la oportunidad para que los demás participen. ¿Listo? Entonces, si quieren, bajen la manito. Eh, eh, creo que participaron tres o cuatro personas, Gabriel, para que las apuntes. Sí, tres. listo. Entonces, tienen razón ustedes, niñas. Entonces, el sistema nervioso es un, es un conjunto de unidades, como todo sistema, que van interactuando y van cambiando a lo largo de la vida, y que permiten la emergencia de cosas de, de, de, de más complejas, como es nuestro comportamiento, ¿sí? nuestras emociones y demás. Ese sistema se constituye a nivel celular, ¿sí?, o sea, ¿qué tipo de células? De dos tipos de células básicas, que son las células nerviosas. Ambas células se llaman células nerviosas, que son las células, las neuronas y las células de glía o gliocitos o neurogliocitos. De la misma forma no van a ver en todo lugar. ¿Sí? Aquí vemos una, esta fotografía, esta, este videito también, este gif es muy bonito, que nos muestra la, la hermosura y la complejidad de nuestro sistema nervioso, ¿no? Eh, y la, entre, el entramado de relaciones que hay. Además de las, de las neuronas y células de glía, tenemos otros tejidos que van a permitir que funcione nuestro sistema nervioso. Son los vasos sanguíneos, tejido conectivo y uno, unos componentes líquidos en la, ma la mayor parte del sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso central, está nadando, está en un componente líquido, cerca del 90% del volumen ¿sí? y el peso del peso del sistema nervioso central, del encéfalo, se debe a el líquido que lo compone. ¿Sí? O sea, la o sea es somos, eso es pura agua, eso es una esponja, tú lo oprimes y es baboso y, y, y, y se pega en los dedos y todo el, el, el cerebro, ¿listo? Eh, por eso, si hay pérdida de líquido en cualquier momento, vamos a sufrir. Este líquido se llama líquido cefalorraquídeo. ¿sí? ¿Conocen alguna condición, muchachos, que nos haga deshidratarnos? Alguna droga que nos haga deshidratarnos y que haga que el, el que tanto neuronas como glías y vasos sanguíneos funcionen mal? Levanten la mano. ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Ninguno conoce una droga que nos deshidrate? Nos gustó la pregunta, la puedo repetir. Que si conocen alguna droga que nos deshidrate y nos haga sufrir, que haga que nuestro sistema nervioso sufra. Sebastián, cuéntanos. Mm, pues yo supondré que el alcohol deshidrata. El alcohol, muchas gracias Sebastián. Exactamente, ¿no? Entonces, vean cómo estamos conectados, ¿no? El alcohol puede generar deshidratación enorme, incluyendo de la cantidad de líquido en el cual nadan las neuronas. Y tan pronto baja un poquitico el líquido que compone el sistema nervioso, inmediatamente este sistema se va a ver desequilibrado y comienza a mandarnos señales de que algo está muy mal. ¿Y cómo se llama, esa, y cómo se llama ese estado en el cual...? el sistema nervioso nos está indicando de que, está, de que lo estamos matando, de que lo estamos, le estamos haciendo daño, ¿sí? es guayao, ¿no? el, el, la resaca, depende del el, el, el país, en Colombia lo llamamos guayao, pero pues en México y en otros lugares, en, en Brasil y demás, resaca, ¿no? Hangout. Eh, muy bien. bien entonces, esta es la hermosura, la exuberancia de nuestro tejido nervioso y a partir del cual va a emerger eh, la complejidad de nuestra vida intelectual, emocional y demás. ¿Listo? Vamos entonces a hablar de los principales componentes, por ahora, celulares, las neuronas y las células de glía. Vamos a comenzar con las células de glía. ¿Sí? Muy bien, Rebeca, gracias. Eh, entonces, las células de glía ¿sí? vienen de la palabra glue, porque se pe por mucho tiempo se pensaban que eran que no eran nada más sino pegamento, eran las que permitían que el, que, el CD, que las neuronas se pegaran unas con otras y le dieran una estructura al sistema nervioso. ¿Sí? y que básicamente por mucho tiempo, más o menos hasta hace unos 20 años, se consideraba que las células de glía no eran más que eh, las células como las sirvientas de las neuronas, ¿sí? las del servicio generales, las alimentaban, las limpiaban, pero que el procesamiento neuro, el nervioso era principalmente responsabilidad de las células de las neuronas. Esa visión, por eso se le llamaba células de soporte, ¿Sí? esa visión de las neuronas como células de, sopor de soporte ha cambiado bastante en los últimos años y cada vez cambia más. Cada vez descubrimos más sobre la complejidad de las, neuro de las glías ¿sí? y sobre su importancia enorme, enorme, enorme en el, en el funcionamiento eh, psicológico, en el neurodesarrollo, en las enfermedades psiquiátricas, en las enfermedades neurodegenerativas, demencias, Alzheimer y demás. O sea, básicamente en todo lo que, eh, para que nuestro cerebro pueda funcionar y nosotros podamos tener sueños, pensamientos, de, nos desarrollemos, etcétera, necesitamos de células de glía todo el tiempo. Bien, y ellas hacen unas unidades bien complejas con las neuronas. Casi que no podemos separar muy bien las neuronas de las células de glía. Incluso se han descubierto ahora que hay células de glía capaces de producir potenciales de acción y liberar neurotransmisores. Entonces, cada vez la función es más compleja. Aquí vemos en, esta, en, esta anima, en este dibujito varias células de glía, una neuronita, ¿sí?, con, las, con los astrocitos, las microglías, las, las células ependimales, los, los oligodendrocitos, las células satélites, etcétera, las de SWAN. Bien, como ya lo había dicho Rebeca eh, eh, eh, en su participación, las células, eh, tenemos células de glía en el sistema nervioso central y células de glía en el sistema nervioso periférico. Ustedes ya me han mencionado bastante el sistema nervioso central y periférico, ¿Sí? No sé si para ustedes sea claro cuál es la diferencia entre el sistema nervioso central y periférico. ¿Cómo yo hago para dividir objetiva y anatómicamente el sistema nervioso central y periférico? ¿Alguien sabe? Cuéntame, Gabriela. Bueno, pues anatómicamente el sistema central nervioso básicamente consta de, de las partes que están recubiertas por los huesos del cráneo, y la columna vertebral, es decir, el cerebro y la médula espinal, si no estoy mal. Mientras que el sistema nervioso central... Dale, el... dale. dale, Gabriela, para dar la oportunidad a Sara, que hace rato está levantando la mano. <ríe> Gracias, muy, muy bien. Tu respuesta estuvo muy bien, ¿no? El sistema nervioso central está protegido por hueso, ¿sí? Y ya vamos a mirar qué más. Sara, cuéntame. Diego, se le trajo el, el micrófono a Sara, pero ya está intentando arreglarlo. Ay, ah, Sara, sí ve eh? cuando le damos la oportunidad. <ríe> Manuel, María Paula Galeano, dime a ver. Profes, que no te escuché bien. ¿Cuál era? ¿El sistema nervioso central o el periférico? ¿Qué se, ¿En qué se diferencian? Los dos. Ah, ok. Bueno, pues además, como es la parte física. Eh, se caracteriza como, por, o sea, por la manera en que se comunican. Pues el sistema nervioso central eh, se comunica eh, pues con el resto del cuerpo, pues uh -huh. por medio de los nervios conectados al cerebro y a la, y a la médula. Uh -huh. Y pues estos nervios pues son como miles de neuronas individuales, pues envueltos en, pues en la membrana sí. protectora. Y los otros eh, se obtienen por medio del ambiente de las células especializadas. Sí. Es decir, que estas... Pues Dale, como fibras nerviosas. Hasta ahí estuvo bien tu respuesta, Dale, Para no profundizar. Gracias. Los demás, ahorita les voy sí, a dar la, sí. la, la palabra. ¿Eh? Sara, ahora, pues, Gracias. te la palabra si te están en el micrófono. Ya, ya me funciona, pero sí, perdón. No, pues, yo iba a decir lo mismo que María Paula, que, pues, básicamente es más que todo la parte como de los órganos sensoriales y los nervios. Gracias, Sara. Muy bien, entonces... Sí, tienes razón, Sara, y María Paula, y, bueno, anatómicamente, porque la diferencia anatómica es bien importante, y es que el sistema nervioso central, y por lo tanto, todas estas células estarán dentro de unas cavidades protegidas por hueso, unos tejidos conectivos llamados meninges, y una bolsita, un colchón de agua de líquido cefalorraquidio, ¿sí?, y las, el sistema periférico no está protegido por nada de esto esto es mucho más antiguo esto es mucho o sea, evolutivamente ¿sí? es estas células se encargan de como también lo mencionaron el sistema nervioso periférico tiene tanto las entradas sensoriales como las salidas motoras ¿sí? eh, por ejemplo las células de Müller son células propias de la retina ¿sí? de, de los mamíferos ¿sí? y son células de soporte de la retina, que es una, es, es una entrada sensorial visual, ¿no? Bueno, y como también lo dijeron, los axones del sistema nervioso central, se, periférico digo, se van a llamar nervios, ¿no? Nunca usen la palabra nervio para el central. Es solamente el sistema nervioso periférico. Aquí lo vamos a llamar tractos, y eso lo veremos más hasta adelante. Sigam, vamos a ver entonces algunas de las células de glía. ¿Sí? Entonces tenemos los astrocitos, los astrocitos son células de glía en forma de estrella, ¿Sí? si quieren, nos... voy a hacer una cosa acá.